Bueno, buenos días a todos y a todas. De nuevo, gracias por estar aquí. Yo sigo publicando. Hoy es viernes 8 de mayo y son las 10 de la mañana. Y tenemos de nuevo a nuestras compañeras del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, a Cristina Cruz y Carmen Lucena. Ya sabéis que estuvieron también la, esta semana. Esta semana estuvieron dando el curso de revisiones sistemáticas y vuelven a repetir con un curso sobre historia de vida y Digital Storytelling, alternativa metodológica en tiempos de, de confinamiento. La verdad es que el título suena bastante bien y bastante prometedor, eh, así que a ver qué nos cuesta a nuestra, nuestras compañeras. Ya sabéis que las dos están cursando, están, son, son contratadas FPU de, de la Universidad de Granada y, y bueno, os dejo con ella y a ver qué nos cuenta. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Carmen, por, claro. por, por participar de nuevo. Yo sigo publicando y, como siempre, os doy la, la, la palabra. Estaré por aquí por si necesitáis algo, ¿vale? Vale, gracias. gracias Daniel. Pues, muchas gracias. Comenzamos ya aquí. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla primero, que se me olvidaron olvidado. Vale, aquí se me escucha bien ¿no? eso es lo primero de todo. sí ¿no? vale. sí, se te se te escucha perfectamente. vale, se ha compartido la pantalla. vale, pues comenzamos. bueno, lo primero de todo, bueno, buenos días a todas y a todos. Eh, tanto mi compañera Carmen como yo pues agradecemos la, la asistencia y también al pues, programa yo sigo publicando pues por dar la oportunidad también tanto de participar como también nosotras, como otras veces hemos sido participantes y aprender durante este tiempo de confinamiento. Hoy, eh, nosotras traemos eh, un curso de formación que se titula Historia de Vida y Digital Storytelling. La idea surgió en el momento en el que, bueno, como, como le ha pasado a todo el mundo, ocurrió... Eh, bueno, este confinamiento ¿no? se dio el estado de alarma. Y bueno, eh, esto con, conllevó a un tiempo en el que no se podía entrar, bueno, y en el que estamos en la actualidad, en el que no se puede entrar a trabajar en un trabajo de campo, en el que no se puede reanudar como, como hasta entonces estábamos, esa actividad presencial de investigación. Y entonces eh, no nos queda otra, ¿no? A todos los investigadores que dependemos de esa presencialidad de adaptarnos o reinventarnos. En este sentido, pues bueno, eh, tanto para las personas que están haciendo el doctorado, que supongo que, que serán muchas que están, que están viéndonos, como para aquellos investigadores que también se dedican, pues, a, a un campo de presencialidad para recoger su muestra pues nosotros presentamos este esta idea como una idea para hacer nuestro confinamiento algo más productivo es cierto que esta idea se enmarca en una investigación cualitativa y muy centrada en el aspecto íntimo y humano de las personas ¿no? entonces resulta difícil llegar a esta a esta perspectiva desde la propia casa ¿no? desde la propia red, que ahora mismo casi el único elemento que tenemos para, para llegar a las personas. Bueno, y entonces cuando, cuando ocurrió todo esto, nosotras como, como investigadoras, pues nos, nos enfrentamos a distintas limitaciones. Una de ellas fue la reducción al máximo de nuestro trabajo presencial, al máximo, o sea, perdón, sí, bueno, en al máximo, quiero decir, nosotros trabajamos con, en centros educativos, ¿no? Nuestra muestra está en centros educativos, a lo que ya no tenemos acceso y posiblemente no volvamos a tener acceso hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Esto es algo variante, no se sabe todavía nada, pero eso es lo, lo previsible, ¿no? Eh, también enfrentamos, supongo que como muchísimas personas, conciliar tanto la docencia como la investigación, que es algo bastante complicado, sobre todo cuando nunca no hemos, hemos vivido esta circunstancia antes. y incluso para muchos investigadores, como estábamos diciendo anteriormente, eh, se han encontrado con sus tesis paralizadas, por lo que estábamos comentando antes, no, no pueden acceder a la muestra, no pueden acceder al trabajo de campo, y la respuesta a ello siempre debe ser una respuesta positiva, ¿no? Después de ese proceso de, de, de alarma, de miedo, creo o creemos en este caso que el reto es conciliar y teleinvestigar, tele es decir, reinventarse ¿no? ante estas circunstancias. Nuestro, antes de comenzar con nuestra propuesta, queremos también un poco enmarcar para que conozcáis qué es lo que nosotros hacemos. Eh, nosotras, nuestra, tanto la tesis de Carmen como la mía, tiene como metodología la historia de vida. Una, una metodología que ampliamente bueno, se lleva realizando desde hace mucho tiempo. Me atrevería a decir que ampliamente conocida, pero es cierto que últimamente con esta tendencia cuantitativa eh, la historia de vida están quedando un poquito al margen, ¿no? Y, y bueno, en este sentido, pues, no sé si, si todos los, los que estamos aquí las conocéis o no, hoy intentaremos que os llevéis pues una pincelada de qué es, ¿no? Y cómo podemos adaptar esta metodología en estos tiempos de confinamiento. En mi caso, la, eh, yo investigo con historia de vida de directora escolar. Y lo que lo que estoy o lo que pretendo, o mi propósito en la tesis, es investigar cuáles han sido sus barreras, sus obstáculos, eh, por ser mujeres, es decir, cuáles han sido las la barreras y obstáculos que han tenido estas directoras para liderar en contextos escolares como, que, como sabéis, eh, están comúnmente o tradicionalmente eh, ocupados por la posición masculina. Es cierto que ahora hay una tendencia de cambio, pero tradicionalmente los puestos de dirección escolar han sido ocupados por directores, ¿no? No directoras. De hecho, eh, quería mostraros un, un artículo que publiqué hace poco sobre historias de vida, eh, sobre una historia de vida de Marta, que es la, la directora eh, de, en la que se basa mi tesis, ¿no? Una directora que lidera en un contexto de desafío. Lo quería mostrar sobre todo porque es cierto que muchas veces tenemos la tendencia a pensar que esto, este tipo de investigaciones no son publicables o no son de interés. Incluso yo muchas veces que como decíamos en, la, en el curso anterior, ante tanto rechazo a veces se te crea un, un, como un sentimiento de tristeza, de incapacidad, ¿no? Entonces también quería mostrar esto para que se vea que sí se puede publicar en Historia de Vida que, que es difícil porque es verdad que muchas revistas no contemplan esta, esta posibilidad pero que mmm, yo sé vamos, tanto Carmen como yo animamos a que, lo, a que lo hagáis porque además de que me parece que investigar por Historia de vida es muy enrique, enriquecedor, perdón, tanto para el propio investigador como para la propia persona que está compartiendo su vida y que luego puede haber fruto en una publicación, creo que hay un, un aprendizaje muy, muy, muy importante a lo largo de esa trayectoria. Es verdad que es un, un estudio amplio, que no es un estudio en el que se haga una encuesta y puedas obtener resultados al día siguiente. y La historia de vida de Marta se hizo en dos años completos, Fijaros que es un trabajo laborioso, pero es cierto que cuando se le ve el resultado ¿no? y, y lo ves publicado y ves que, que bueno que esa historia interesa y que tu, que tu investigación es de interés, pues es un sentimiento muy, muy bonito, ¿no? Para para sobre todo para personas que estamos comenzando y no estamos tan, tan experimentadas ¿no? en esto de publicar y, en fin... Eh, entonces, ya comenzando con, con lo que se refiere a, a la historia de vida, decir que la historia de vida es un método de investigación, como, como estábamos diciendo anteriormente, que busca eh, analizar, explorar eh, los aspectos más íntimos y humanos de los sujetos. Eh, no solamente eh, cuando hablamos de identidad... Eh, o bueno, por lo menos desde nuestra perspectiva, queremos investigar qué es esa persona o quién es esa persona, sino cuáles han sido los acontecimientos ¿no? que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Para eso, pues bueno, hay distintos análisis, el análisis a través de, de la teoría fundamental, del biograma, todo eso explicará a Carmen mucho más en más detenimiento cuando sea su turno. Pero sí decir eso, que, que por lo menos desde la perspectiva que tenemos nosotras, la historia de vida... No, no tiene tanto que ver con, con quién es esa persona en la actualidad, sino todo aquello que ha, sido, que ha, que ha importado para que sea hoy quien ¿no? es, En la investigación autobiográfica narrativa podemos encontrar autores muy relevantes, como son Bolívar y Domingo, River o Woodson, ¿no? Digamos que esos son los, los principales, los principales autores que marcan esta, este método de investigación algún antecedente a destacar, no me quiero pasar, no me quiero parar mucho aquí porque lo que pretendemos hoy es dar un curso práctico, ¿no? Sobre qué es la historia de vida, cómo llevarla ahora eh, a la práctica en este tiempo de confinamiento, pero sí es cierto que debemos de tener algunos conceptos claros para saber de dónde partimos y qué es lo que, lo que buscamos ahora, ¿no? La historia de vida eh, tuvo su auge eh, sobre el año 70, con la crisis de la modernidad, ¿no? y con la llegada del posmodernismo, en el que se empezó a, a dar cuenta ¿no? de que la, lo numérico, lo cuantitativo, no era solamente lo único que se podía investigar y se realizaron investigaciones más de índole social, más de índole humano. ¿no? Entonces, aquí podemos mmm, establecer ese punto de partida que tuvieron la historia de vida. ¿Por qué se caracterizan? Pues se caracterizan en primer lugar por dar relevancia a la individualidad. Decía, al sujeto en sí. Y por profundizar no solamente en quién es, sino en los significados que ese sujeto da a los distintos elementos de su, de su propio mundo. A continuación vamos ¿no? añadir añadido unos enlaces de libros y artículos de interés porque, bueno, es eh, a mí personalmente es algo que, que siempre me ha interesado, ¿no? La historia, el por qué. Y, y aquí pues ponemos distintas referencias muy importantes a la hora de ver de dónde empieza la historia de vida, cuál ha sido su origen, por qué son importantes, por qué deben seguir siendo importantes. Entonces, eh, a continuación, eh, Carmen eh, continúa explicándonos. Mmm, de una manera más práctica cómo hacer una historia de vida ¿Cómo se recogen los datos? ¿De qué manera se analizan? Ya que tuvimos mucha demanda en la, en la vez pasada sobre cómo utilizar el N vivo, también vamos a, va a explicar Carmen cómo se utiliza el N vivo para analizar historia de vida, a través de un caso de su, de su propia tesis, también de una historia de vida, que seguramente ahora explique ya muchísimo mejor. Así que bueno, eh, si, Carmen, si estás preparada, yo te dejo de compartir pantalla, ¿vale? Y... Y con esas tú. Perfecto. Vale. Buenos días a todos y a todas. ¿Se le escucha bien? Sí, sí. Sí, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias a la compañera Cristina, que la verdad que el artículo merece la pena que, que lo leáis, porque es muy interesante y se puede ver que muchas veces, como ha comentado Cristina, en las revistas pues a lo mejor mmm, no tienen tan claro la publicación de un único caso, ¿no? como no lo ven pertinente o, o, o no lo ven con tanta importancia, pero hay otras revistas y cada vez más que sí le dan importancia a estos únicos estudios de caso porque nos revela muchas cosas y puede ayudarnos a mejorar, bueno, nuestro campo en este sentido sería la, el educativo, ¿no? Y cómo las directoras pues han enfrentado a ese tipo de barreras. Bueno, no me meto en, en su artículo, que es muy interesante, sus barreras que presenta la directora en género, pero yo hoy, os voy a traer el ejemplo para más práctico, ¿no? Como ha comentado y ha explicado la compañera. Para el otro día hubo dudas acerca del N Vivo. Eh, no es un curso de N vivo, pero vamos a intentar dar pinceladas de cómo lo hacemos nosotras. ¿no? En este caso presento mi, mi estudio, es eh, una historia de vida de un director eh, que lidera con éxito una escuela desfavorecida. Eh, se encuentra en Valderrubio, que a lo mejor alguien de aquí lo conoce. Eh, puedo decir el nombre porque así se ha establecido en la investigación, tanto el nombre del, del director como del pueblo en el que, en el que se sitúa. Eh, está ganando numerosos premios, eh, es un reconocido eh, líder, un buen líder eh, escolar y por eso la importancia de, de su estudio ¿no? y de su historia de vida. Bueno, pues voy a comenzar a compartir la pantalla del de Lene Vivo, vamos a ver si... Si quiere abrirse, mirad, bueno, antes de... Mientras que se carga, es que en el vivo pesa mucho y entonces, pues, tarda en cargar, ¿vale? Mientras que se carga, voy a presentaros el en el vivo ya que realicé yo para la investigación. Ah, bueno, se me ha olvidado de comentar que este estudio no está publicado aún, ¿vale? Es importante porque no puedo mandar enlace. Eh, está ahora mismo en una revista, se ha enviado a una revista y estamos, pues, ojalá que en unos meses o en unos días, más bien serán meses, ¿no? porque esto tarda mucho, pues podamos enviar también el enlace. Pero ahora mismo no lo tenemos, es que lo quería decir para que para que lo supieras. Tengo aquí, el a ver si lo veo, aquí el borrador, veis, pero no, no está publicado, es un, simplemente un borrador. Lo he mostrado un poquito así por encima, eh, su título es la historia de vida de Alberto, transformando una escuela desfavorecida, apreciando la voz del niño. Vale. Lo he presentado así de manera general, pero ya, ya lo he dicho que no, que no está publicado todavía. Bueno, vamos a ver si se ha abierto ya en el vivo. Aquí lo tenemos. Y voy a presentaros el N el vivo en el que, con el cual realicé la investigación y los resultados. Como explicamos... El N vivo nos sirve un segundito. Eh, Cristina, ¿pasa algo? ¿Se me escucha? Es que no, tiene la pantalla compartida, Carmen. Ah, perdonar. Vale, perfecto. Vale, vale. Es que como no me meto en el chat, pues no, lo, no me había dado cuenta. Errores de principiante, un segundito que lo voy a compartir. A ver, presentación, toda la pantalla. A ver, perdonad. Ahora voy a probar. Por lo tanto, no habéis visto nada, ¿no? Bueno, pues como había presentado el borrador del, del artículo que no se ha publicado todavía, pues aquí lo tenéis, aquí se ve el título, que es lo que he estado comentando. ¿De acuerdo? Ahora sí se ve, ¿verdad? Todo qué. Okay? Eh, eh, un momentillo, que que ahora sí, sí. Ahora sí, ¿no? Vale, estupendo. Ahora Cualquier sí. lo paso así rápido, porque todavía no está publicado. Esperemos que en un tiempecito se envíe. Bueno, pues entonces ahora sí me voy a en vivo. Mirar. El otro día... Eh, quien estuvo, no sé si aquí ha estado todo el mundo en nuestro curso-taller del martes, explicamos nuestro N vivo para hacer revisiones sistemáticas. Es decir, todo lo que volcábamos en N vivo eran artículos de investigación. Que ahora si queréis os puedo mostrar el ejemplo de, de, eso, de ese N vivo de artículos de investigación. Eh, nosotras hemos seguido el mismo proceso, que para hacer una revisión sistemática, es decir, volcar toda la información en N vivo, de artículo en este caso, pues para nuestra historia de vida hemos volcado las entrevistas que le hacíamos a, a lo, al director en mi caso y a la directora en el caso de Cristina. Aquí podéis ver, mirar todas las, las entrevistas transcritas, porque todas eran grabadas eh, con, un, con el móvil, por, yo por ejemplo grababa con el móvil, no tenía grabadora, y entonces todas las entrevistas... Eran volcadas, mira voy a ir abriendo, una por una, ¿veis? Todas las entrevistas son volcadas aquí, en en vivo. Algunas más largas, otras más cortas, casi todas de una hora y media. Vale, ¿veis? No voy a ponerme en todas, pero... Y pre me preguntaréis, es una historia de vida y aquí veo, pues, que pone a lo mejor entrevista a una monitora escolar o entrevista a una orientadora... El enfoque que yo le pongo y me gustaría explicarlo para que así entendáis por qué ahí hay más personas que no solo el director Alberto, es porque mi, mi tesis doctoral eh, versa sobre la construcción de una identidad y esa construcción de la identidad de, de un líder escolar no, no se construye solamente para, para uno mismo sino que también se construye para los otros. Eh, de ahí el matiz de no solo preguntarle sobre la, la identidad al director sino que preguntarle a todas las personas que le rodean. En mi caso he estado durante dos, dos cursos eh, acudiendo al centro periódicamente y en ese centro tenía entrevistas biográficas en, con mucha profundidad al director Alberto, pero también pues, me iba a, a, al pueblo, a la concejala de educación, a preguntarle sobre cómo, cómo, cómo se construía esa identidad de Alberto y cómo llevaba ese liderazgo, ¿no? Y cómo ejercía la dirección escolar. Bueno, pues entonces aquí, como veis, están las entrevistas, que son los documentos. En este caso son entrevistas y en el caso de revisión sistemática, pues serán la, los documentos, los, los artículos de investigación. Y ahora nos iríamos, voy a pulsar los nodos para que veáis todos los nodos. Mirad, los nodos son como las categorías, el análisis, ¿no? El análisis de información. Como ya se explicó, eh, nosotros hacemos un análisis emergente. ¿Qué quiere decir emergente? Porque pues directamente de, de nuestra lectura de, de la entrevista o lectura de artículos, vamos sacando información. Imaginaros, ¿no? Pues yo hace aproximadamente seis años empezó un movimiento, tal, tal, tal, ¿no? Pues yo cogería y digo, pues esto pertenece al nudo, tal. Ahora voy a hacer un en vivo en blanco para que veáis cómo lo, lo hemos ido haciendo. Como podéis observar, imaginaros aquí características de Alberto, ¿no? Pues veis que hay 49 referencias, es decir, este nodo se repite en el tiempo, se repite en todas las entrevistas, ¿veis? Aquí, los niños, este nodo, pues está 20 veces, tiene 7 referencias, es decir, es un nodo que se repite, por tanto, es importante luego para nuestro resultado. Bueno, dicho esto... Ahora, ahora os mostraré algunos ejemplos de lo que se puede hacer en Vivo, aunque yo específicamente no lo he utilizado y Cristina tampoco, pero puedo mostraros algunos ejemplos de lo que se puede hacer con Vivo, como búsqueda de palabras, eh, por ejemplo, imaginaros que yo eh, en una de las entrevistas de Alberto, del director, quiero saber qué palabras son las que él mmm, más, más mmm, utiliza, ¿no? pues entonces el, el programa En Vivo nos deja conocer qué palabras se repiten en esa, en esa entrevista. O, o no solamente en una entrevista de Alberto, sino pues a lo mejor en general, en todas estas entrevistas, qué es la palabra que más se repite, ¿no? Y tiene importancia. Igualmente, en el caso de la revisión sistemática, cuando estábamos hablando de, de la revisión sistemática, poníamos lo, lo, todos los artículos y podemos buscar qué palabra... ¿no? son las más importantes y las más representativas, pues son una cosa que, que, que es curiosa y nos deja hacer en vivo. Antes de irme a, a la explicación de esas curiosidades, voy a mostraros cómo comenzar a hacer una, una, un N vivo desde cero, ¿no? no nos da tiempo a hacer uno, una... Un estudio, ¿no? No voy a volcar todos los datos, pero para que veáis más o menos cómo se cómo se puede abrir un n vivo y cómo lo, lo hemos ido haciendo nosotros. Bueno, ya tengo aquí abierto que antes he abierto el programa n vivo y le daríamos a proyecto en blanco, ¿vale? Nosotros aquí vamos a poner historia de vida. Imaginaros, ¿no? Vamos a, a poner y hemos comenzado con nuestro estudio. En este caso ya tendríamos todas las entrevistas que necesitamos ¿no? para comenzar con el trabajo. Bueno, o podemos empezar, también eso es otra, que no tenemos por qué tener todos los, los documentos, los, los archivos. Por ejemplo, imaginad que tenemos, hemos empezado en el estudio de campo y tenemos una entrevista. Pues nosotros ya la volcamos en vivo y podemos analizar esa entrevista y ya la tenemos hecha. Entonces, eh, lo podemos hacer como queramos. ¿Teniendo todas las entrevistas o simplemente ir poco a poco en el proceso? Yo es verdad que, que personalmente eh, una vez que tenía todas las entrevistas que habían sido devueltas, no validadas, porque esa otra, todas las entrevistas tienen que ser validadas por la persona a la que entrevistas, ¿no? Para esa validación que, que, que es tan importante, pues hasta que no tenía todas las entrevistas de todos los, los, los sujetos participantes, no, no lo volqué en el vivo, ¿vale? Eso es personal. Yo lo hice así. Mirad, aquí hay ahora mismo un proyecto en blanco que se llama Historias de Vida. Aquí tendríamos los documentos que no tenemos ninguno, Pues imaginar. Vamos a meter documentos. Si veis que, que, que voy muy lento, que esto sabéis, el proceso es que sabéis hacerlo, pues pasamos, ¿vale? mira que Cristina me avise. Cristina, si, si veis que por el chat esto se lo saben y pues lo saltamos, ¿vale? No, no, bueno, yo creo que, que está bien que lo, que lo ponga, está bien, ¿sabes? ¿No? Yo, bueno, yo, yo pienso que sí, ¿no? Para que la gente que no lo conozca, aquí dicen que no lo saben, así que bien. Perfecto. Ah, bueno. Es que como han tenido, sé que habéis tenido otro curso de, de N vivo que yo desgraciadamente no llegué a tiempo y no, no lo vi porque no pude ese día conectarme. Pues bueno, pero nunca viene mal un refuerzo, ¿no? Siempre claro, claro. Vale. De acuerdo, bueno, pues entonces para no liarnos vamos al principio. Texto en blanco, N vivo en blanco, de cero, no tenemos nada. Da, lo primero de todo, ¿qué nos interesa? Tener los, los archivos, ¿no? Sean entrevistas, sean artículos, pues vamos a volcarlo. Nos iríamos a File y nos iríamos a nuestros datos. Siempre es bueno tener nuestra carpeta, ¿vale? Yo he creado una carpeta que se llama curso historias de vida, ¿no? Cada uno que tendría su, su archivo donde, donde más. Y cuidado con eso, ¿eh? porque como ya tenemos tantas cosas en el ordenador, muchas veces no nos damos cuenta. ¿eh? Que hay que guardar bien las cosas desde el principio, porque si no es un desastre. Y me, aplico, me intento aplicar lo que estoy diciendo porque es verdad que, que muchas veces dices, pero ¿dónde puse yo la entrevista? Porque claro, también es como ha dicho Cristina, son durante dos años de, de, de investigación, imaginaros pues las primeras entrevistas con la última entrevista. Es que no sabes dónde están, hay que, hay que ser para eso muy sistemático y tener las cosas ordenadas. Es un consejo que, que doy, ¿no? Y que me tengo que aplicar. Mirad, aquí tengo las entrevistas de Alberto. Bueno, voy a enseñaros las entrevistas de audio. Mirad, aquí tengo las entrevistas de audio. Sé que hay programas para transcribir, ¿vale? Eh, de audio a, a escrito. En vivo, en sus versiones más mmm, buenas, ¿no? Nos, nosotras que nos quedamos en la pro... Eh, te puedes transcribir incluso, ¿no? Pero es verdad que, que no tengo yo ese, ese, esa licencia, ¿vale? Yo, yo directamente iba mmm, audio por audio transcribiendo las entrevistas. Vale, entonces el resultado está aquí, esta entrevista. Mirad, se pueden coger todas a la vez y seleccionamos e importamos, ¿vale? Pues aquí tendríamos ahora mismo todas las entrevistas. ¿Veis? Aquí, cero código y cero referencias, puesto que todavía ni, no nos no hemos puesto a leerla. Vale, pues digo, mira, ya tengo las entrevistas de Alberto, que le hice a Alberto. Ahora nos vamos a las entrevistas ¿eh? de los otros, ¿no? Lo que he explicado. Yo no solamente me quedé con, con Alberto, sino que le pregunté a los demás, a la cocinera, incluso a la concejala, a, entrevisté al, al, al representante de Guadalinfo, del pueblo, a la inspección, a la monitora escolar, a la orientadora, a una docente, ¿no? Varias docentes, al profesor de PT, a las representantes de AMPA, de las familias y la secretaría. Para no quedarme sin, sin ningún dato, ¿no? Esa validación y esa mirada. Vale, pues importamos. Vale, aquí tendríamos ya todos los archivos, como lo habéis visto antes. Todos los archivos antes estaban mmm, analizados y ahora mismo no tendríamos eh, ese análisis. ¿Veis? Ahora parece lo he hecho rápido, pero esto tiene su tiempo, porque transcribir todo, validarlo, lo que he explicado antes, tiene su, su tiempo. Pero mira, aquí empezaríamos, ya tenemos todo. Por eso Nene Vivo mmm, te lo guarda, ¿veis? no Se puede hacer sin programa, sí. Podríamos analizar sin programa. Pues como yo, por ejemplo, lo hacía al principio en el TFM, que ya empecé con, con entrevistas, pues, ¿cómo lo hacía? Abría un Word y ponía etiquetas, por ejemplo, subrayaba con color verde, eh, después con color rojo, y al final liaba una de colores que no me enteraba. Y yo decía, venga, pues mi código es, imaginaros, la importancia de los niños, ¿no? Pues lo ponía de color amarillo. Y luego en otra entrevista, y no me acordaba y lo ponía de color verde. Pues ya lo hemos liado. Es decir, ¿se puede hacer sin el programa? Sí. ¿El programa te facilita muchísimo la vida? También. Nosotros siempre recomendamos el programa para todo. Bueno, pues seguimos. Eh, nos vamos a nodos. ¿Veis? No tenemos ningún nodo. Los nodos se pueden crear... Imaginaros que nosotros decimos, mira, en, en mi investigación es que me importa mucho la, la importancia que tienen los niños y cómo lo ve el director. Imaginaros que yo ya parto de esa, de esa base, o sea, de esa pregunta de investigación. Pues yo puedo crear mi nodo. Aquí creo el nodo de cero. Es decir, yo todavía no he analizado nada. Imaginaros. Eh, niño, ¿vale? Vamos a poner niño. Ya lo tengo creado? ¿Por qué lo tengo creado? Porque no parto de la emergencia de esos datos, sino que parto de mi conocimiento previo. En este caso, yo bueno y mi compañera Cristina no lo hemos hecho así. Nosotros partimos siempre de la emergencia de los datos. Es decir, leemos cada una de las entrevistas y sacamos esos nodos, ¿vale? Pero para que, os he mostrado el ejemplo, para que veáis que no tiene por qué ser eh, emergente, ¿no? Puede ser en este caso que yo lo he creado antes con mi conocimiento previo. O, o, o yo quiero que me, salga, que me salga eso, ¿no? O a lo mejor imaginaros nosotras, hicimos entrevistas mmm, abiertas, ¿no? Entrevistas biográficas. Cuando una entrevista biográfica, pues, podemos tener un guión, a lo mejor, en las primeras mmm, tomas de contacto. Pero luego no. Pero, claro, a, a lo mejor, eh, en otros casos, en otras investigaciones, en otras mmm, áreas, pues, podéis llevar una entrevista estructurada. Entonces, sabéis perfectamente qué vais a preguntarle a los entrevistados. Pues, en ese caso, a lo mejor, se puede crear el nudo directamente, ¿no? Bueno, pues, nosotras no. Nosotros partimos de la emergencia de los datos. Vamos a dar a la entrevista dos, imaginaros, ¿no? Leo el primero, para que veáis, que siempre lo hago al azar, pues esta vez voy a leerlo. Alberto, ¿no? Esta entrevista dice: Puede ser cierto que yo nací en Barcelona y estuve allí hasta los cuatro años. A lo mejor, bueno, mmm, veis que a lo mejor hay hasta falta. Mmm, esto debería estar bien, pero bueno. A lo mejor el hecho de, de cambiar el primer año, yo estuve en la guardería y allí luego, ta ta, ta, ta, ta, tal. Digo, aquí de qué me está hablando. Alberto, ¿de qué me está hablando este director? No, no, no. Me está hablando de su infancia, ¿verdad? Pues yo digo, creo mi nodo, ¿vale? De historia de vida, imaginaros, ¿no? Porque esto es de su historia, de su vida. Historia de vida. Y yo puedo crear un subnodo que se va a llamar Infancia. ¿Vale? Puedo volcar esta información y digo, esto es de su infancia. Y borro, bueno, es que ahora mismo, y esta información, eh. bueno, ahora mismo no, no pero eso se, se, se borraría, ¿no? Y entonces, aquí veo, historia de vida, su infancia. Porque, claro, la historia de vida de Alberto me va a contar, pues, desde su niñez, desde que, desde que, desde que nace, me cuenta desde que nace, eh, qué es lo que va haciendo a lo largo de su vida, qué le ha influido, qué personas importantes tienen en su vida. Entonces yo, ese nodo de historia de vida, yo voy creando aquí infancia, eh, luego a lo mejor puedo crear otro nodo, me voy para atrás, vuelvo para atrás, ¿vale?, para entrevistar a Alberto... Aquí pone, luego tuve muy buenas maestras, tenía a mi abuela, que era una, cu una cuenta cuenta extraordinaria. Pues, ¿aquí qué está pasando, no? Aquí. Pues, que sigue hablándome de su niñez, de su infancia. Pues, lo ¿qué hago? ¡Pim! Otra vez lo, lo vuelco, ¿vale? No lo estoy haciendo de forma rigurosa, pero más o menos por encima. Mirad, yo aquí, esto es un truco que aprendí ya luego más tarde. ¿Veis que, que digo, uy, ¿qué, qué he metido en el nodo y qué no he metido en el nodo, no? Pues me voy a aquí y pincho todo lo que he metido. Mirad, ya sale subrayado. Pues ya digo, ah, esto no lo tengo que, no lo tengo que pasar a ningún nodo porque ya está metido en el nodo. ¿Veis? Seguimos. Imaginaros. Eh, vamos a ver, voy a ver otro ejemplo que no sea infancia. Eh. Aquí, Avanzarraje Valderrubio, Valderrubio, que estaba buscando, perdonad, es que no me dan las la entrevistas de memoria, estaba buscando, mira, esto es que me cuenta, ¿no?, cómo él pasó de, de, de, de, cuando aprobó las oposiciones, ¿no?, el director, pues fue de un, de un centro a otro centro. Pues entonces, eso, por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué nodo le podríamos poner? Pues imagínate, eh, transición a la dirección. Por decir algo, ¿no? Yo ahora mismo, ahora mismo seguramente esos nodos no los puse, ¿no? Pero, pues transición a la dirección. Pues cogeríamos aquí. Lo estoy diciendo también un poco por decir, ¿vale? Lo, lo pongo aquí. Y dirección. Imaginaros, ¿vale? Ok. ¿Veis que yo quería poner. Uy. Infancia. Aquí, dirección. Lo, lo arrastraría y lo metería. ...aquí dentro... Ay, no, me está, ...esto me está... dejando como una mentirosa... ...ahora, perdona... ...es que muchas veces cuando quieres que funcione... ...no, no funciona... Mira, ya, en historia de vida en mi nodo... ...ya tengo mi subnodo... ...que es dirección, infancia... ...bueno, no, no me voy a enrollar más en esto... ...habéis visto lo sencillo que es... ...tú vas leyendo, ti, ...te va sonando... Mmm, ...dices, pues este código me puede interesar... ...y lo voy poniendo... Quiere decir, eh, ay que me estoy liando. lo que quiero deciros es que a lo mejor los nodos que tú has puesto al principio, una vez que transcribes y analizas todas las entrevistas, puede que rectifique o puede que un nodo mmm, se complemente con otro, pues lo, lo, lo pongo. Esto, mmm, Lo que quiero decir con esto es que no es estático, ¿vale? Que los nodos pueden ir variando y tú puedes ir dando, dándote cuenta. Que, que a lo mejor, pues, hay un nodo que, que ni siquiera se repite en otras entrevistas, pues, directamente a lo mejor lo elimina o lo mete en otro lado. ¿Vale? Que esto juega, pues, contigo. Tú vas jugando con estos nodos. Mirad. Mmm, ¿Qué más puedo contar? Ah, lo que he dicho antes de las curiosidades. Voy a hacerlo con este mismo porque ya tenemos todos los datos. Imaginaros que digo, yo quiero saber qué palabras se repiten en este caso yo, yo no lo he utilizado, ¿vale? A lo mejor en otras investigaciones es interesante. Pero lo voy a mostrar porque está, está chulo. Eh, yo tengo aquí todas las entrevistas de todos y digo, uy, ¿qué palabra se repetirá? ¿No? Lo típico nube de palabras. Pues hacemos. Eh, ahora no lo encontraré. Seguro. A ver, explorar. No. Sí, era explorar. Bueno... No lo voy a encontrar. Carmen, está, está, está en inglés. Vosotros lo podéis descargar en español, pero yo no sé por qué no tuve esa opción y se me, se me puso. Ah, Word well, Frequency. Pues, no. Sí, Word well, Frequency para ver la, vale, de la palabra. Vale. Gracias, menos más que está aquí. ¿eh? Es verdad, es verdad. gracias, Cristina, menos más que estás ahí para ayudarme. ¿Veis? palabras, tres letras, nada más, pues me van a salir cosas que no son interesantes, como que, los, una, con, pues no me interesa. Vamos a poner las palabras, a lo mejor que sean cinco letras. Bueno, me siguen apareciendo los por qué, los entonces, eso lo, lo obviamos, ¿vale? Hay una opción que es obviarlo. Pero, ¿qué es interesante? Pues mirad, ya palabras como director, que veis que se repite, tiene frecuencia. Palabra como, a ver, como alumno, alumnos. Vamos a poner 6. Esto ya es jugar, ¿vale? Esto, por ejemplo, yo no lo he hecho en la investigación, pero es para que veáis que tenéis esa opción. Vamos a buscarlo. Pues mira con 6 ya nos va saliendo otra cosa. Alumnos. Educación, escuela, persona, proyecto, ¿no? Esas ya son palabras, pues, pues mira, son interesantes, nos pueden, decir, nos pueden decir cosas. Aquí le damos a la pantallita y mirar. La típica nube de palabras que incluso pues, nos, puede, nos puede aportar, ¿vale? Para un tipo de investigación que vosotros queráis. ¿Veis? Aquí el porqué este no sobra, ¿no? Pero bueno, es porque tampoco, tampoco me ha hecho falta hacerlo. A lo mejor en otro tipo de investigación salen otro tipo de elementos que sí nos interesa. Bueno, pues yo creo que aquí vamos a, eh, he intentado no dar algo de pista de cómo nosotras hemos ido haciendo las transcripciones. y la, en la Perdón, más que transcripciones, que es el análisis de información y la codificación emergente. Estas son las palabras técnicas, ¿no? Hemos hecho la... la el análisis y la codificación. preguntaría a lo mejor que luego, después de esto, ¿qué pasa? ¿No? Después de esto, ¿qué está pasando? Pues mira, yo me voy a ir a la historia de vida que yo tengo, la mía, ¿no? La de los nodos. No, esta no es aquí, la de los nodos, la que yo tengo ya analizada. Pues mira, yo, por ejemplo, para construir mis resultados, ¿no? Para lo, la importancia de, de mi artículo, vamos, a ver, el todo del artículo, ¿no? Pues yo iba diciendo, oye, ¿qué, qué me sale de, de características de Alberto? Pues entonces yo cojo mis nodos y eso cada uno, ¿no? Cada investigador se, se adapta a su forma. Entonces yo cogía todos mis nodos y me lo llevo a un Word, ya lo analizo y ya redacto el informe, ¿no? Redacto el informe. Así sería más o menos como nosotras. Trabajamos con N vivo, tanto si es con, con historia de vida, que lo estamos dedicando ahora, porque es el potencial de la tesis, o como previamente hicimos con, con la revisión del sistema, un conocimiento y ese marco, marco teórico que tienes que hacer en todos en todo los artículos de investigación, incluido en nuestra historia de vida. Es decir, el marco teórico pues lo construíamos a través de esa revisión sistemática y luego nos daba eh, la, la historia de vida, el, el trabajo. Y con esto le voy a dejar nuevamente la palabra a mi compañera Cristina en la historia y que, que es un método que sí podemos utilizar en la época de confinamiento en la que estamos. Porque esto que, que, que hemos explicado y que he explicado yo específicamente con el N vivo es lo que habíamos hecho previamente. Es decir, si, si toca en confinamiento, pues estupendo, ¿no? Porque ese análisis de información lo tenemos que hacer en casa, ¿no? Con el N vivo. Pero mmm, a partir de ahora, y es lo que Cristina va a explicar, es. Vale, vosotros habéis ido al campo de estudio y habéis entrevistado a los directores, pero ¿cómo lo hacemos ahora mismo? Si no tenemos esos datos, esos documentos, ¿cómo hacemos eso? Cristina, te, te doy la palabra nuevamente, ¿vale? Perfecto, Carmen. Pues, si puedes quitar la presentación, porfa, para que yo pueda compartir. Es... Sí, voy a quitar. Ya la he quitado, ¿vale, Perfecto. Cristina? Perfecto. Ya la he quitado. Carmen, y gracias. me corto el vídeo, ¿vale? Muy bien. Luego vuelvo. Vale. Eh, bueno, lo primero de todo es que se ha quedado la, la página bloqueada de Carmen. No sé si estáis viendo ahora mi PowerPoint. Voy a mostrarlo, ¿vale? ¿Sí? No sé. No, no se ve. Vale. Mira, ¿ahora se ve? No. Vale, Cristina, vale. no se ve todavía. Ahora, ¿no irregular? No. Ahora. Vale, ahora. ¿Ahora? Ahora, aparece, ¿Ahora, ¿Ahora aparece, Cristina? Sí. No. ¿Ahora? Sí. Vale, muy bien. Pues comienzo. Si acaso hay algún problema, eh, no. que Carmen no. tenido el teléfono, ¿vale? Porque, o sea, el teléfono, el micrófono, no. perdón. No. Y que me lo, me lo sí. diga. No sé si se me escucha bien. No. Sí, ¿no? ¿Ahora? No. ¿Se me escucha bien? No. Sí se sí, oye, vale. Perfecto. Si acaso vuelve a haber algún problema, pues lo, me lo comentáis. Bueno, tras esta explicación de cómo nosotras realizamos nuestro análisis de, de resultados, no, introducimos ahora eh, la alternativa metodológica eh, que, se, que se titula Digital Storytelling. Digital Storytelling, mmm, nosotras podríamos definirla, ¿no?, una definición muy personal después de habernos volcado en el campo, ¿no?, siempre lo, lo decimos, una definición personal, pero yo creo que podría ser la progresión que tiene la historia de vida en estos tiempos, ¿no?, en estos tiempos en los que no podemos acceder al campo. Entonces, eh, en la Digital Storytelling, al igual que la historia de vida, tienen como propósito acercarse a esa parte humana e íntima de los sujetos y estudiar a través de la historia pues sus experiencias vitales y cómo estas han influido pues, en sus actuaciones, en su comportamiento, en su significado, en cómo ellos establecen los distintos significados al mundo que les rodea. Que hace unas semanas, por supuesto, este mundo ha cambiado, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, más que nunca, la digital storytelling cobra mucho interés. Porque podemos eh, analizar los significados que las distintas personas, ¿no? Los distintos grupos, en este caso los grupos que nos interesen, atribuyen, ¿no? Los significados que estos atribuyen al mundo actual, que es cambiante y que ahora más que nunca eh, tiene otras características muy distintas. Entonces, son numerosos los estudios que utilizan Digital Storytelling para acercarse a este análisis identitario, ¿vale? Y comprender mejor, pues, eh, la realidad social. Eh, entonces, bueno, eh, a continuación mostramos una, un posicionamiento muy claro y que desde el propio, ¿no? de nuestra propia experiencia sobre la digital storytelling como alternativa para investigar con historias vivida en tiempos de COVID-19. Así lo, lo, así lo titulamos y, y además animamos a, a todas las personas que, que ahora se sienten sin, sin un horizonte en la investigación por las distintas circunstancias, pues animamos a que, a que utilicen este método para, para, bueno, para guiar a su investigación. Comenzamos explicando qué son la digital storytelling. Eh, traducida al español serían narraciones de historias de vida digitales, o historias digitales, mejor dicho, ¿no? eh, Hemos añadido a algunos de los autores, ¿no? Algunos autores que crean definiciones, como veis, muy actuales, porque es un, un método muy actual sobre qué es la digital storytelling. Aguilera y López, ¿no? dicen que es un, es un proceso de creación de medios digitales de un formato muy corto, porque siempre suele ser a través de vídeo, de aunque veremos que luego hay otros otro recursos, ¿no? para compartir aspectos de la vida de, pues, de un individuo o de un, una comunidad o de un grupo, ¿no?, Rolón y Dau, Rolando, perdón, dice que eh, es un elemento crítico. ¿Por qué? Porque no solamente hacen un vídeo o un recurso digital... Para expresar nuestra, nuestra, nuestros sentimientos, nuestra identidad, sino que es también un elemento de conciencia, un elemento de realzar el poder, es decir, es un elemento poderoso para, eh, para la estructura de poder, ¿no? y para representar eh, pues, aquello que nosotros queremos y nuestra propia identidad, entonces es un elemento político incluso podríamos decir. Y Lambert y Hesse en 2018 realizaron un estudio eh, sobre también la digital storytelling en las que la definían como una metodología participativa, ¿vale? Que lo que hace es realzar las voces, ¿no? Realzar las voces de los individuos de una manera que nunca se había hecho ¿no? porque siempre hemos estado acostumbrados a hacer una investigación pues muy presencial y los resultados siempre han sido recogidos de manera presencial con el contacto humano pero aquí se recoge la voz de una manera nunca antes realizada. Lambert decir que es el fundador de esta, de esta metodología pode, de hecho si tenéis interés en esta metodología luego podemos a través de correo o alguna plataforma mandaros muchos artículos sobre Lambert que es el referente Digital Storytelling. ¿Cómo vamos a realizar este taller? ¿No? Porque así queremos que sea. Queremos que sea un, un taller práctico para explicaros cómo se puede hacer una investigación con Digital Storytelling. Lo primero de todo, vamos a decir cómo podría ser la elección del caso o los casos de Digital Storytelling. ¿Vale? ¿De qué manera lo escogemos? ¿De qué manera planteamos esta investigación? Seguidamente, pues, nos viene otra pregunta. ¿Vale? Ya sabemos ¿Qué destinatarios van a ser? o ¿Cuál va a ser nuestro tema? ¿De qué manera? Pero ahora, ¿cómo recogemos la información? Es una pregunta bastante interesante debido a que todo debe de quedar concentrado en la web, ¿no? Es así. Entonces, ¿de qué manera distintas investigaciones han recogido la información cuando, cuando han hecho digital storytelling? Otro también de los procesos más relevantes es el análisis de información. ¿De qué manera analizo lo que ya tengo? Cuando ya he recogido todos los datos, cuando el producto ya está realizado, ¿cómo analizo esa información? Veréis que es muy amplia, que es hasta difícil, ¿no? Porque es algo a lo que nunca hemos enfrentado. Aquí en este curso vamos a intentar dar algunas directrices, pero por supuesto también decir que hay inmensidad de formas de analizar, y inmensidad de formas de recoger. Nosotros vamos a mostrar las que nos han parecido más interesantes y las que también conocemos, por supuesto, puede haber muchísimas más. ¿no? Y con, por último, otro de los puntos más importantes son las cuestiones de validez de la investigación, que hay que tener muy en cuenta y que luego son muy solicitadas para, para publicar, es decir, ¿por qué este estudio tiene validez? Daremos algunas alguna directrices que distintas instituciones y distintos proyectos están dando sobre esta investigación y la ética de la investigación. No podemos, no podemos olvidar que estamos investigando con personas y, por tanto, debemos de basarnos en unos principios éticos. Principios éticos porque no estamos porque además, en este caso en el que utilizamos Digital Storytelling para investigar, eh, más que nunca estamos haciendo públicos o públicas eh, vidas y aspectos íntimos de las personas que, por supuesto, deben de tratarse con honestidad y con responsabilidad, ¿no? Entonces, mmm, el último punto, a pesar de ser el último, creo que es el más importante y, y el que más en consideración hay que tener ante todo. En cuanto a la elección del caso, fijaros que hacemos un remix porque así creemos que, que debe de ser entre... ¿Cómo debe de plantearse la, la, la elección del caso tanto en Digital Storytelling como si hiciéramos una historia de vida? Y lo cierto es que cuando hacemos una historia de vida o una narración de vida, eh, lo principal de todo es que escojamos un caso que contribuya realmente al campo que queremos investigar, ¿no? Es decir, no cualquier caso vale, es decir, no podemos, mmm, porque queremos investigar con una directora, por ejemplo, en nuestro caso, coger la primera directora que encontramos en un centro y hacerle una investigación. No, ese caso debe tener unos requisitos, ¿no? Y eso es lo que le da también validez al estudio, es decir, quiero hacer la historia de vida de esta persona o quiero hacer una visita digital storytelling de esta persona o de este grupo, porque tiene unas características de interés en nuestra investigación. Y eso, además de ser eh, un requisito, también otro de ellos es el gran grado de compromiso que tiene que haber, tanto por nuestra parte como por la parte de los investigados. Es decir, yo tengo que tener un grado de compromiso cuando me enfrento a una investigación, pero a la vez tengo que contar con investigados... Es decir, personas que quieran participar, que también muestren ese, ese compromiso, porque si no, no se estaría haciendo un desarrollo de secuencial de la investigación y en cualquier momento la investigación puede cortarse. Entonces, esos dos principios son fundamentales. Eh, por supuesto, otro de los requisitos para la elección del caso es la buena predisposición. El tiempo suficiente para realizar la investigación y que haya un marco social y óptimo para establecer ese diálogo. Entonces, uh, lo que esperamos en esta diapositiva además son los plus que debe de tener un, un digital storytelling, ¿no? Y es la posibilidad de una conexión adecuada a internet o a medios telemáticos, y la accesibilidad a la publicación de su propia vida de manera visual, en muchos casos, como veréis, ahora lo vamos a ver... Eh, ...la publicación visual de la historia de vida es requisito... ...para que la investigación pueda ser visible y constatable. Entonces, debemos de contar con personas que den ese consentimiento. Luego, que tanto los investigados como los investigadores... ...tengan conocimientos mínimos tecnológicos... ...para la, la, para la elaboración de este material visual. Y también, pues, la disposición, ¿no? que, que, que tanto el investigador como el investigado... ...tengan medios digitales como ordenadores, computadoras, cámaras de vídeo... En fin, lo, lo, lo mínimo, ¿no?, para, para poder establecer ese proceso digitalizado. Ahora, ¿de dónde, no?, el proceso de recogida de información, ¿de dónde? ¿Dónde capturamos esa historia? Pues mira, hay infinidad de formas de hacerlo. Reunión y talleres grupales. En este caso, para pues, reuniones como por ejemplo la que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? En la que nosotros expresamos, imaginaros, ¿no? Hacemos una reunión para expresar cuáles son nuestros sentimientos como doctorando, imaginar, imaginaros, sobre el COVID-19, ¿no? Pues hacemos unos talleres grupales de expresión de sentimientos, de tal, y todo eso al final puede desembocar en una digital storytelling, es decir, una creación de vídeos conjuntos para expresar nuestros sentimientos. También a través de redes sociales, es decir, eh, ahora explicaremos un artículo que además nos pareció muy curioso, en el que a través de Twitter se realizó una digital storytelling a través de una de, del relato de un acontecimiento que estaba sucediendo en la parada de Metro y de cómo los usuarios de Twitter reaccionaron a ese tweet es muy interesante, ahora también daremos la referencia y fijaros que son cosas que ahora mismo desde un ordenador puede, puede llevarse a cabo. También hacer una convocatoria de propuestas, es decir, nosotros desde nuestro desde nuestra investigación, pues convocar una propuesta sobre expresar a través del vídeo eh, cómo vamos a tratar el COVID, ¿no? Eh, cómo, los, cómo los estudiantes están, están llevando este tiempo de confinamiento y a través de ahí pues plantear una, una investigación. Plataforma internet, cursos de formación, proyectos, grupos locales en fin, hay infinidad de, infinidad de formas de capturar esa historia. Aquí lo que se requiere, por supuesto, es la creatividad, ¿no? La creatividad que tenga el propio investigador, la innovación. También creo que la vocación, ¿no? Es decir, a veces el capturar historias no te viene de repente así en un chasquido, ¿no? Sino que tienes que estar, estar mucho tiempo ideando cuál sería la, el interés de la historia, ¿no? Eh, en lo, que, lo que sería de interés para, para este tiempo. En fin, es algo más personal. Eh, ¿Cómo se han realizado la recogida de datos en algunos, en algunos artículos? ¿no? Pues fijaros, aquí traemos un artículo, todos los artículos que, que traemos aquí, eh, quiero re, vamos, yo quiero resaltar que son de revistas de impacto, es decir, son revistas recogidas en SJR y en JCR. Eh, por qué quiero expresar esto? Pues porque para que veáis que es una investigación válida, una, una investigación que se recoge en revistas de impacto y animaros a que, por supuesto, la utilicéis, ¿no? No sé, ya sé que es un poco equivocado ese planteamiento de lo publicable, de publicar, publicar en impacto, que hay artículos que también son publicados en otras revistas que no son de impacto y son de gran calidad, pero mmm, es cierto que en el momento en el que estamos también hay que sacar de productividad a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, como una manera de, de animaros a, a, a utilizar este medio. Fijaros, aquí Aguilera y López, que también hemos estado hablando antes de estos autores, hicieron un estudio, ¿no? En el que a través de eh, la música y los vídeos digitales, eh, los usuarios que participaron en, este, en esta investigación compartieron experiencias vivenciales. ¿Vale? En este caso fueron estudiantes. Luego, este artículo eh, de Arraiz, de Arraiz y bueno, otros muchísimos autores, eh, lo que investigaron fueron la identidad ter y la identidad étnica a través de historias de vida digitales. Pero fijaros, yo animo mucho a que, a que leáis este artículo porque lo hicieron a través del arte, y salen resultados muy interesantes, muy bonitos, y aquellas personas que, que les gusta esa educación alternativa van a disfrutar mucho leyendo este libro. O sea, este libro, perdón, este artículo. Eh, aquí, pues bueno, a través de la digital storytelling, en un encantamento de verano, pues lo... Un grupo, un grupo de campamento, expresó cómo había cambiado ese campamento su, su vida, ¿no? Qué experiencia habían, habían creado entre ellos todos juntos, ¿no? Y, y también es muy interesante. Eh, en este caso, ¿no? En el de Chazani y Col, pues bueno, hace historia de vida a través de un, de un taller, ¿no? De un taller y al final del taller pues, se creó una visita digital storytelling. También es, es lo que siempre se suele hacer, ¿no? Y aquí, fijaros, aquí en Defina y Core eh, se relata la historia de vida, de, bueno, la historia de vida, no, perdón, la narración digital que un usuario de Twitter eh, realizó eh, en una parada de metro, ¿no? Puso un tweet de una pareja que estaba rompiendo, por eso a esto de break Story, ¿no? Una pareja que estaba rompiendo su relación y se analizó tanto ese relato como eh, la, la respuesta que los usuarios de Twitter habían realizado a este a este a tweet, este ¿no? Eh, relatándolo como si fuera una meta historia, ¿no? Ese, eso es también otro otro método muy específico, la, cómo se había recontado la propia historia. Y aconsejo muchísimo que leáis hay este, este artículo porque es muy interesante y, y muy fácil de leer y a mí personalmente creo que es una investigación que si se proyecta de esta manera puede ser muy interesante, ¿no? Incluso en estos tiempos de confinamiento. Eh, y este artículo de Gupta, pues lo mismo, una entrevista a través de, creo que si no me equivoco mal, a través de Skype, ¿no? En la que, bueno, pues, como hemos relatado una sobre historia de vida, pues en este caso a través de Skype, ¿no? En la que se trataba, pues, tanto la empatía como la humanidad, en fin, también muy, muy, muy interesante. Eh, Algunas herramientas que ofrecemos aquí para hacer Digital Storytelling, si decidís hacer Digital Storytelling pues mirad todas las plataformas que tenéis para llevar a cabo esta, esta creación digital, hay muchísimas. Y aquí sacamos del Centro de Digital Storytelling, que es un centro que da muchos recursos para realizar esta investigación, los las siete elementos más principales para mm, enfocar nuestra Digital Storytelling. Como pone en el primer punto, lo principal de todo es que la perspectiva de, que el autor proponga sea interesante. Que se realice una pregunta dramática, es decir, una pregunta que engancha, es decir, ya que hacemos Digital Storytelling, tenemos que hacerla de manera interesante, ¿no? Eh, pues bueno, también que sea de, un conten de contenido emocional muy potente. Eh, también se habla de la economía, fijaros, la economía, es decir, eh, que todo quede consolidado, este, esta metodología es lo que trata de la síntesis, no a través de un, de un recurso digital, entonces la economía del tiempo y la economía del contenido es muy importante, ¿no? Estoy diciendo algunas de las principales, y, eh, bueno, ahora eh, Carmen comenta también eh, ese proceso de análisis de información a través de la Digital Storytelling. Eh, y, bueno, creo, no sé si habrá alguna duda, supongo que Carmen si ha habido alguna, la, la ha contestado. Y simplemente, pues, eso. Eh, Carmen, ¿sí? Sí. Sí, vale. sí, estoy aquí, estoy aquí. No te preocupes. Dejo de presentar. Eh, estupendo. No han tenido duda por ahora, ¿vale? Ahora a lo mejor nos dicen cosas. Vale. Voy a intentar hacerlo rápido para que sea toda la pantalla. Vale. Voy a intentar que no me pase como antes, ¿no? <ríe> que me he ido. Bueno, ¿han comentado alguna compañera que se cortaba mucho? Hoy. Vale. Sí, Julia, sí tendremos oportunidad. Eh, ¿Se me ve en la pantalla? ¿Se me comparte? Cristina. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo. Te oigo y te veo. Y se me ve la pantalla, ¿no? Sí. Ok. Pues mira, sigo, ¿vale? Que es que hoy ha sido un poco cambio, pero bueno, así no nos dormimos, viene bien. Mirad, eh, como ha comentado Cristina, la digital storytelling, yo a partir de ahora la llamo narrativas digitales, ¿vale? Porque es que yo la pronunciación no la llevo bien, estoy intentando mejorar. Eh, son muy interesantes en, esta, en, este, en estos momentos, ¿no? En los que no podemos ir al, a, al campo, al campo de estudio. Entonces, lo hacemos, lo podemos hacer de esta manera, a través de las redes, ¿no? Como explicaba. Eh, yo, nuevamente, eh, mi, mi punto es el proceso de análisis de información. Nos vamos otra vez a en vivo, ¿no? Eh, Aquí, ¿no? ¿no? Lo que quería contar es que se puede hacer de la misma manera, es decir, codificamos las temáticas a través de las transcripciones de historia y bajo los principios básicos de teoría fundamentada. Aquí Strauss y Glaser y Strauss eh, son los, los pioneros de esta teoría fundamentada. ¿Qué quiere decir la teoría fundamentada? ¿Qué es la teoría fundamentada? No? Pues, un método eh, de investigación en el que la teoría emerge de los datos. Es decir, antes, cuando yo estaba explicando el, el en vivo, He estado diciendo la importancia que tiene y que nosotras lo hacemos en este caso así, que leemos, ¿no? Leemos los, los informes, los artículos en caso de revisiones y en este caso historias de vida leemos las entrevistas y lo, lo, la codificación, los nodos no emergen, ¿no? Pues, por eso decimos que lo partimos de, los de, la base, de la base de la teoría fundamentada. Antes he dicho lo de emer el emergente, datos emergentes, pero no he dicho eh, ni autores, ¿no? no me he ido a, a la teoría. Pero aquí, en este caso, sí me quiero ir a la teoría. Porque cuando yo estoy explicando y os comento que, que, hay esa, que, que nosotros lo hacemos de esa manera, ¿no? Esa codificación emergente, no es que me la haya inventado yo, ni Cristina, no lo hemos inventado, sino que viene de algo, ¿no? Viene de una teoría. Pues, en este caso, la teoría fundamental. Queríamos dejarlo claro. Tanto en el curso anterior como en este, siempre hablamos de, la, de las bases de teoría fundamentada. No hacemos una un, teoría fundamentada pura, ¿no? Pero sí nos basamos en ella. Eh, es que lo quería, lo quería resaltar y quedar claro. Bueno, pues, imaginaros el ejemplo, ¿vale? De, de que nosotros eh, estos días hemos querido hacer una narrativa digital, de, de padres, de alumnos y de profesores, ¿no? Eh, pensar que, que nos hemos reunido a través de, de Google Meet, de Zoom y hemos dicho, mira que nosotros queremos saber, ¿no? Como investigadoras, queremos hacer una investigación cuyo propósito sea cómo están viviendo en cada uno de esos sectores la, la, el confinamiento. Estoy poniendo un ejemplo eh, inventado, ¿vale? Entonces, eh, le decimos... Nosotros queremos hacer una narrativa digital, por lo tanto, nos tenéis que contar en tres minutos un vídeo explicativo con lo que queráis, eh, a través del móvil, de, pues, de, de, de un programa de internet como ha presentado Cristina, nos tenéis que enseñar eh, durante tres minutos vuestra percepción del confinamiento. Eso ya hay imaginación al poder, ¿no? Nos van a, a mandar vídeos de todos los aspectos. Imaginaros, 10 profesores, cómo llevan el confinamiento, 10 alumnos y otros 10, 10 maestros. Cada uno tiene sus perspectivas, ¿no? Según dónde viva, el contexto, etcétera. No me enrollo aquí. Eh, ¿Por qué me he puesto este ejemplo? Para que veáis que esos vídeos, diréis, ¿cómo, lo, cómo lo, lo hago el proceso de análisis? Pues, muy fácil. Igual, bueno, muy fácil tampoco, ¿eh? Yo digo muy fácil de, de explicar, pero no, no sería fácil de analizar. Imaginaros, eh, yo en el otro caso tenía un audio, ¿verdad? Tenía un audio. Yo he cogido y lo he transcrito. Eh, que estaban algunos participantes diciendo cómo, cómo transcribo las entrevistas, cómo las... Vale, pues en este caso, eh, en vez de un audio que yo transcribo en mi, en mi, en mi Word, en mi Word, en eh, lo que queráis, pues en este caso tendría un vídeo de tres minutos. Pues ese vídeo también se transcribe. Claro, un audio solamente a escuchar. En un vídeo vemos, escuchamos, percibimos, signos, ¿no? La simbología, lo que nos quiere decir, las imágenes. Pues, todo eso tiene que estar bien descrito. Entonces, una vez que describamos, incluso en el vivo, puede, eh, podemos subir y volcar no solamente eh, un documento a Word, ¿no? Como hemos visto hasta ahora. También se puede subir audio y este vídeo. Entonces, este vídeo podemos hacerlo previamente en un Word, ¿no? Nosotros redactamos como vemos ese vídeo o directamente en Nvivo eh, lo, lo volcamos y, y lo vamos analizando en Nvivo, ¿vale? Quiero que quede una cosa, que, que no me pagan en Nvivo, ¿eh? <risa> que parece que estoy dando publicidad. Eh, por eso, aquí hemos dejado otro programa, ¿no? Otro software que pueden utilizarse para este tipo de análisis cualitativo. Pues, en N6, en Nvivo, Atlas. Eh, Aqua 5, Etnographic, Max, Pro, ¿vale? Hay diferentes medios, no, no solamente en el vivo, Lo que pasa es que, que es el que sabemos manejar, bueno, o el que estamos intentando eh, saber manejar y entonces, pues, el que presentamos, ¿no? Ha quedado claro que el análisis de información, antes de pasar a la siguiente mmm, diapositiva, que el análisis de información se puede realizar del mismo modo que transcribe una entrevista y la analiza, pero el vídeo, ¿vale? Igualmente, ah, que se me olvidaba, Igualmente eh, en el estudio previamente que he enseñado antes, ¿no? como ejemplo de enemigo. Eh, yo, por ejemplo, iba por, por el cole, por el colegio ¿no? en el que hacía la, la investigación y a lo mejor me llamaba la atención determinada pancarta de los niños. ¿no? Pues yo hacía una foto y para mi cuaderno, un cuaderno de bitácora, el cuaderno de bitácora eh, en el que anotas no, no lo que... Oye en la entrevista, no no lo que escucha en la entrevista, sino a lo mejor lo que percibes, tus sentimientos, tus sensaciones. Pues mira, hoy he estado en el centro, tú cuando terminas la sesión de, de, de visita al campo, no, pues tú escribes, pues mira, me he sentido eh, bien, eh, ha habido una pelea en el. Eh, por poner ejemplo, no No tiene por qué ser eso. Y Imaginaros que yo digo, pues mira, esta foto me ha llamado la atención, esta imagen, porque representa tal. Entonces, esa imagen también la puedo analizar. De hecho, es bueno analizarla, ¿vale? Todo lo que veamos, eh, todo lo que escribimos, ¿no? No solamente eh, tenemos que quedarnos en la entrevista, sino eh, eh, fuera de la entrevista también hay cosas interesantes para analizar, ¿vale? Os eh, he querido decir esto porque en el vídeo también salen imágenes. Pues, eh, os podéis dar cuenta con esto que os estoy contando, que en la digital storytelling eh, también hay imágenes, vídeos y se pueden analizar. Que no hay que tener miedo a ese análisis de un vídeo, Paso a la siguiente. Eh, yo me he centrado en la, en la diapositiva anterior en la historia eh, de digital storytelling de vídeos, ¿no? Microvídeos. Normalmente se hacen así. Pero hemos visto muchos, muchos artículos que, que, que estas narrativas digitales se, se extraen de, otro, de otros medios, ¿no? Ha explicado la compañera Cristina cómo hay un artículo de Fina y Gore, que es muy, muy interesante, de 2017, si quiero Creo que sí, ya de 2017, eh, que ahora lo podemos dejar, que es el que ha recomendado que, que, que os podáis leer, porque es muy interesante, y es sobre cómo una pareja rompe eh, y, y un tuitero, una tuitera, creo que es una, una, una chica, eh, va retuiteando y el tuit se hace viral, ¿no? Entonces, en este caso no tenemos vídeo. Para analizar, aquí no estamos analizando un vídeo, un microvídeo, ni una entrevista. Aquí estamos en, en, investigando y analizando un tweet, ¿no? Y la retweet, el análisis de la respuesta y la historia recontada. Es decir, eh, a mí, me como, como sujeto, ¿no? Como narrador, en este caso, la, la que comentó que, que esa pareja estaban cortando en el metro, ¿no? Pues retuiteó, se convierte en la narradora, la narradora de una historia. Pero esa historia, cuando se hace viral no y cuando los demás comentan sobre esa historia, existe historias recontadas. No es como, digamos, subhistoria Pues, este artículo, el que ha recomendado Cristina, va de eso, de cómo se analizan las historias que surgen después de, de un tuit y cómo se van sub como creando subhistorias. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo, no ¿cómo y qué examinamos? Pues, examinaríamos los enfoques temáticos, es decir, esta historia, ¿no? Esta, esta historia que nos ha contado en un tuit, ¿qué temas ha tocado, ¿no? qué tema? A través de, de toda la, la que ha sido viral, ¿no? ¿Qué temas ha tocado? Y la gente que ha ido, que ha ido analizando, ¿no? eh, También el uso de los recursos semióticos, es decir, los signos que utilizan la, la, los humanos para, para comunicarse, qué signos han utilizado en, esa, en, esa, en, ese, en esos Twitter, ¿no? En esos retweets y el marco de participación, es decir, en qué, en, según qué plataforma, cómo han podido participar. Como veis, no solamente analizamos eh, microvídeos, entrevistas, eh, fotografías, sino que se pueden, En esta eh, nos da la oportunidad, este tipo de metodología que es mm, emergente, ¿no? ahora mismo, eh, es nueva, está muy, muy en auge. ¿no? de este tipo de narrativas digitales y que se puede hacer además no solamente de forma presencial, como estamos viendo, que se puede hacer también a través de, de, de eso, de las redes sociales, que, que es lo que estamos haciendo día a día. Pues imaginaros, un simple tuit de, de cortar una pareja, pues no ha dado lugar a poder hacer este artículo de investigación interesante y que después nos sirva. vale Paso ya al último punto, que yo creo, a ver cómo vamos de tiempo, vale, vamos bien. Paso al último punto que, como ha dicho la compañera Cristina, siempre, siempre es importante. Porque nosotros no podemos ir con una investigación a lo loco, ¿vale? Siempre tenemos que tener unas cuestiones de validez. Nos tenemos que basar en algo, ¿no? Y una ética. No, no nos vale todo. No podemos ir a una historia de vida, por ejemplo, e investigar al primero que nos encontremos. Y decir, oye, pues yo te he entrevisto porque yo soy investigadora y te tengo que... No, ¿no? Tenemos que basarnos en una ética. Eh, aquí se recogen cuatro puntos. El primero de ellos es extremar el cuidado en la recogida de información, incluyendo el proceso una verificación de informantes, ¿no? Hay que tener cuidado con lo, lo que he estado diciendo al principio, ¿no? Que, que ¿no? que no podemos, que tenemos que tener ese cuidado y esa verificación de informantes. No podemos ir a lo loco. El por, un segundo punto, tenemos que lograr una implicación y un compromiso que ha de ser asumido tanto por nosotros como investigadores y por los investigando. Es decir, tanto por la, lo, lo que estamos investigando como por nosotros mismos. Tenemos que adquirir un compromiso. Volviendo al ejemplo de los vídeos, ¿no? Imaginaros los vídeos estos de, de 10 vídeos de maestros, 10 vídeos de profesores, 10 vídeos de alumnos, ¿no? De cómo le ha ido el confinamiento, el COVID-19, y la situación esta. Pues eh, tenemos que lograr un compromiso, que se lo tomen en serio. Y nosotros también. Es decir, no vale cualquier cosa, ¿no? No me puede mandar una persona y tomarse en serio eh, y mandarme un vídeo de tres minutos bien y otro que no se lo tome en serio ah, pues esto por, por hacer, no, ¿vale? Tiene que tener una seriedad y se tiene que comprometer con esta investigación, no vale cualquier cosa. No, mmm, mmm, vamos a intentar darle rigurosidad, ¿no? porque muchas veces nos pasa que, que lo cualitativo, no, las palabras, la, narrati la narración, mmm, puede llegar a la confusión, a lo subjetivo, es que es subjetivo, entonces mmm, tenemos que ser rigurosos y tenemos que tener cuidado en ese sentido. ¿no? Vale. Eh, por tercer punto, la necesidad de triangular, ¿no? triangular a través de diferentes datos, fuentes o informantes. Eh, os he comentado antes, en mi, en mi estudio caso particular, por ejemplo, de historia de vida de Alberto, del director, cómo yo le he preguntado a las demás personas cómo se construye su identidad, cómo, qué, qué ven en ese director, ¿no? por qué es bueno, por qué es un buen director. Pues le he preguntado a más informantes, para no quedarme con, con, con la historia de Alberto. O por ejemplo, eh, lo que os he explicado de la fotografía. Lo he sacado de más fuentes, no solo de las entrevistas, sino de lo, de lo que yo he percibido en ese centro educativo. Pues eso es extrapolado a, a toda la investigación. Vale. O oh, Bueno, me he ido a historias de vida, ¿no? Estamos en Digital History TV. En este caso sería, pues, no solamente a lo mejor, eh, imaginaros, no el otro ejemplo de los 10, días 10, 10, porque ahí tendríamos ya más informantes. Ah, precisamente eso. Yo me quedo con 10 alumnos, ¿vale? vale me puede interesar, ese a lo mejor es mi objetivo de investigación, que eso, conocer, ¿no? Esos diez alumnos, ¿cómo, ¿cómo llevan su vida en el confinamiento? ¿Le está costando adaptarse? ¿Le está costando eh, su día a día? tiene un problema personal con a lo mejor su, su madre, su padre, son médicos, etcétera, ¿no? Pues a lo mejor eh, con esa información de alumnos, la completo con la información que me pueden dar los padres y la completo con la información que me puede dar el profesorado, para tener esa vertiente y esa triangulación, ¿vale? Es un ejemplo, hay mucho. Y por último, en eh, un artículo de Spencer, de 2011, eh, dice que para fortalecer la validez tendríamos que centrarnos en el proceso, es decir, en el lenguaje, en el discurso en el texto que son los que revelan nuestra interpretación. Porque no deja de nuestro, eh, cuando tú analizas, por ejemplo, el vídeo, el vídeo de, de Digital Storytelling, no deja de ser una interpretación del investigador. Pues, hay que tener cuidado con eso, hay que tener rigurosidad, ¿vale? Con esa, con esa interpretación del, del vídeo, por ejemplo, de, de Storytelling. Eh, existen, ¿no? y Lo hemos querido mostrar aquí para que vosotros lo, lo tengáis en cuenta, unos criterios fijados por la colaboración internacional de la investigación sanitaria. Como en el curso pasado, veis que, que, que propusimos un... Ay, ahora mismo no me acuerdo. Estuvimos hablando sobre... Bueno, ahora si me viene a la cabeza es que yo, para eso se me, se me olvidan los nombres. Ahora si me viene a la cabeza o, o, o, o, o lo retomo la conversación, ¿vale? Eh, existe una serie, lo que quería deciros, ¿no? aunque se me haya olvidado la palabra, eh, veis que es de Salud, salud sanitaria, pero muchos investigadores, ¿no? No vale esos, por ejemplo, en este caso esos criterios fijados de validez. Eh, los autores, lo que hacen es extrapolarlo a su, a, su, a su, vamos a lo que ellos investigan, ¿no? A su área de investigación. En este caso eh, he querido poner aquí el ejemplo de Citer y otros de 2020 que extrapolan estos criterios a, a la digital history telling. ¿Vale? Es decir, que ello se dedica en su artículo, que ahora podemos, si queremos, o Cristina lo va poniendo en, en el foro, ¿no? Este artículo trata solamente de la validez de los digital storytelling. Imaginaros la importancia, ¿no? Que hay solo un artículo eh, dedicado a, a esa validez. Eh, en estos criterios que están fijados, fijados que he explicado anteriormente, ¿no? Los ICPHR eh, nos vienen a comentar que existe una validez participativa, que esto ya lo hemos dicho tanto Cristina como yo, que si insiste en la participación activa de todos los participantes, esto es lo que yo comentaba, con que tienen que, que, que comprometerse, no es, tiene que existir un compromiso, para validar la participación tiene que existir ese compromiso. Vale, después existe una validación intersubjetiva, que es el grado de credibilidad y significatividad de la investigación por parte de los interesados, vale tiene que ser significativa, eh, luego nos vamos a la validez contextual que se requiere de la investigación este que se, que se mmm, tiene que estar presente el contexto contextual es decir si nosotros hacemos una historia una digital historia de telling de mmm, os pongo un ejemplo aunque sea sanitario vale es que es el primero que se me ha venido pero bueno como aquí estamos un poco ampliando la área hay un, un estudio que habla de unas mujeres que han pasado el cáncer de mama y entonces eh, le, los investigadores les piden que expliquen en un vídeo de unos 3-4 minutos, ¿no? Eh, que expliquen eh, cómo se han sentido en ese proceso, ¿no? Pues claro, eh, tiene que estar en el contexto, la investigación, no vale cualquier... Si, si por ejemplo estamos en Granada, en el hospital tal, ¿no? Pues tiene que ubicarse ese estudio ahí, no, no vale para otro ¿No? Hay que contextualizar la validez contextual. Luego pasamos a la validez catalítica, que alude al grado en el que el investigador es útil para presentar nuevas posibilidades de acción en el campo de investigación. Es decir, la utilidad. Yo hago este, esta, esta investigación y sirve para algo, no sirve para nada, pues tiene que tener un, un cierta un, posibilidad de acción, ¿no? eh, Posteriormente. Después, eh, en, en penúltimo lugar, está la validación ética, que se centra en la robustez y en la solidez de los resultados, es decir, que los resultados mm, se ajusten a la realidad, ¿no? eh, es lo que, lo que quiere decir esta validez ética, y finalmente una validez empática. Esta validez empática es muy importante en este tipo de, de vídeos. Ahora, bueno, se busca el potencial de la investigación para transformar la disposición emocional de las personas entre sí, de modo que se cree un mayor, una mayor empatía y consideración. Eh, vuelvo al ejemplo que estaba diciendo de, de las mujeres que tuvieron que hacer su vídeo de, de la superación y el proceso de cáncer de mama, ¿no? Estos vídeos sirvieron para incluso para las propias participantes que se veían unas a otras para animarse es decir, tuvo un, un, un transformó, ¿no? Esta, esta investigación ayudó a, a, a las demás a esos aspectos emocionales le, le, le sirvió para, fue más allá la investigación, ¿no? Y sirvió para más cosas que su objetivo inicial. Eh, dicho esto, de la validez, hemos visto la importancia de la validez, que hay estudios sobre la validez y cómo deberíamos de seguir esa validez. No finalmente voy a, a terminar con algunas sugerencias que se han ido, éticas, ¿no? que se han ido utilizando eh, en este tipo de investigaciones que hemos estado leyendo y que Cristina ha um, ha comentado o por ejemplo yo con esta última eh, que he comentado también no eh, siempre hemos ido desde que hemos empezado con, con el curso eh, sobre todo a partir de la digital storytelling hemos estado eh, mostrando ejemplos de, de este método en diferentes áreas sobre todo en educativo no en nuestro caso pero pero mira yo por ejemplo he venido yo enseñando uno de sanidad no vale. es importante eh, Traer un formulario de consentimiento y publicación para obtener permiso de utilización de sus imágenes, de sus vídeos, de los propios participantes. Esto es importante porque, claro, eh, estamos hablando de un vídeo que sale en sus caras, sus voces. Tenemos que siempre eh, guardarnos eh, a nosotros, tener cuidado ¿no? Y, y tener ese formulario de consentimiento. Esto no se nos puede olvidar. ¿No? El consentimiento siempre es importante. Por ejemplo, en historias de vida también tenemos que tener un consentimiento de que, oye, pues te voy a grabar, después te voy a transcribir, eh, puede salir tu nombre, si quieres, ¿no? Eso siempre es voluntario. Entonces, tengo que tener un, un consentimiento de los participantes. Pues, si cabe, en mayor medida, en este tipo de investigación de vídeo Vale, eh, prestar atención a la utilización de música, ilustraciones, cualquier imagen visual. Hay que tener cuidado y decirle a los participantes, oye, mmm, la música tiene que, cuidado con la propiedad intelectual, ¿vale? Eh, es decir, que vamos a intentar usar que, que los participantes no usen para sus vídeos, sus microvídeos, pues, ilustraciones, imágenes, que estén libres. Porque mmm, vayamos a que metamos la pata en ese sentido. Hay que tener cuidado. Eh, también tener en consideración guía adecuada en el uso de los recursos tecnológicos, como móviles, IPA, ordenadores. Vale, Este punto quiere decir que, que no nos domine la tecnología. Que no, lo importante no es el vídeo, lo bonito que lo hagamos o, lo, o, o cómo mmm, utilizamos los recursos. Lo importante es el contenido de ese vídeo y que lo hagamos bien. ¿Vale? Eh, si ya lo hacemos bien, el contenido y usamos buenos recursos, pues ya fenomenal. Pero no, no, lo importante no es eh, la tecnología, eh, somos nosotros, ¿no? Es la persona que nos está contando la historia. Y finalmente, el anonimato. Existe la posibilidad de que los participantes deseen el anonimato. En este caso, los do, las dos historias que hemos traído nosotras, eh, pues querían salir su nombre, ¿no? Ellos estaban, querían que su, su, su investigación. Eh, fuera su nombre real. Pero normalmente lo que se hace es utilizar el seudónimo. ¿Qué pasa con las narrativas digitales? Pues que en un vídeo, dime a mí cómo se hace el anonimato? Pues existe esa posibilidad y de hecho hay artículos que han tenido que, que, que poner el anonimato a sus participantes porque no quieren salir en ese vídeo. Pues como alternativa se puede incluir el uso de un narrador externo, por ejemplo, y utilizar imágenes metafóricas para comunicar lo que él quiere decir, lo que el participante o la participante quiera decir, ¿no? Pues esta serían la sugerencia ética la validación y aquí terminamos nuestro curso de Historias de Vida y Digital Storytelling. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora pues Cristina y yo contestaremos todas las dudas que han podido ir surgiendo, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Estás Cristina? Sí, estoy. Es que digo, a lo mejor me pasa como siempre que a lo mejor me he ido y estoy hablando sola. No, no, no. No, no, no. Gracias, gracias a vosotros. Pues nada, si tenéis cualquier duda, mmm, pues no tenemos ningún tipo de problema. Lo, lo que podamos contestar, aquí estamos. Exactamente. Sobre todo sobre las herramientas concretas, nos dice Rafael, bueno, pues mmm, lo único que podemos hacer es, quien quiera el PowerPoint, por supuesto, nosotros no tenemos sí. problema en facilitarlo. Eh, las herramientas están, están puestas ahí, son algunas de las que nosotros conocemos y también que las hemos sacado del Central Digital Storytelling. Y son muy fáciles, son muy intuitivas, ¿vale? Eh, simplemente con poner el nombre nosotros las hemos comprobado y están disponibles. Y, y bueno, mmm, no sé. Creo que no, no vaya a tener problema porque ya os digo que son muy, muy intuitivas. Me pregunta, perdona, eh, me pregunta Alicia, Cristina, ¿puedes recordar en qué artículo explica sobre el proceso de validación del propio investigado? Sí, mira, eso es lo que estaba explicando mientras que Carmen estaba explicando su, su parte, ¿no? Mira, eh, el proceso de validación de las entrevista que hemos hecho tanto Carmen como yo es validación dialéctica. Lo que quiere decir es que no hay una estructura de la entrevista en sí que haya tenido que validar nadie de fuera, ningún profesor de universidad ni ningún investigador, sino que nosotras, tanto Carmen como yo, utilizamos las cascadas de profundización reflexiva. Es decir, nos íbamos haciendo entrevistas, las íbamos transcribiendo y se la dábamos al propio informante. Entonces, el propio informante era quien validaba que esa información era real, que lo que había dicho estaba reflejado en la transcripción. Y esa fue, esa fue la validación, y de hecho me gustaría también que, que esto quedara, que lo tuvierais en cuenta porque eh, realmente es un proceso de validación, es decir, no, no hay que pasarlo por otros profesores o por otros investigadores, sino que nosotras mismas, a través de esa teoría emergente que sale del discurso, lo, lo, luego lo... lo Contrastábamos con el propio investigador y decíamos, vale, hemos recogido bien la información, es decir, hemos hecho realmente el análisis bien de lo que tú no has querido decir, y el propio y así lo hemos presentado en este caso en la historia de vida de Marta, que ha sido publicada en una revista, y el proceso de validación eh, fue hasta bien valorado por los revisores, es decir los, los revisores nos dijeron que habíamos seguido un, un proceso de revisión muy riguroso y muy acertado para una historia de vida, porque nadie más que la propia persona que relata su historia sabe sobre ella y sabe que lo que está diciendo es real o no. Entonces, creo que la historia de vida eh, la mayor validación que te pueden hacer son los propios informantes. No sé si Carmen, que también ha hecho su estudio, quiere decir algo sobre ello, pero es exactamente... Sí. Eso. Es lo que, lo que ha comentado Cristina, que nosotros validábamos la, la información con los propios informantes a través de Cascada. En este curso, como también es verdad que ahora hemos dividido ¿no? y hemos querido centrarnos más en narrativas digitales, puesto que lo podemos hacer ahora, en la historia de vida, pues no podemos entrar en el campo a hacer esa entrevista, ¿no? Podríamos hacerla online, que coste que podemos hacerla. pero es verdad que nosotros, claro, tampoco hemos explicado en profundidad todo el proceso de historia de vida, hemos querido dar unas pequeñas pinceladas para que, oye, pues, ¿qué es? ¿qué es?, ¿no?, para que tengáis esa curiosidad, pero no hemos centrado principalmente en las narrativas digitales, que es algo novedoso y, sobre todo, que se puede hacer a través de eso, pues, de, de redes sociales, de vídeos, de cosas que podemos hacer ahora mismo, ¿no?, en estos tiempos, que esperemos que pronto, pues, ya podamos hacer de todo, <risas> historia y al campo, de... y ya está. ¿Alguna duda? A ver Están preguntando por la historia de vida de Marta, un momentito, mentira? Ah, vale, lo mandé, lo mandé, lo mandé cuando tú estaba hablando, lo que ah, pasa que claro, voy no a mandarlo. Lo tenía bueno. yo por aquí. Sí. Sí. Lo, lo, si lo tienes tú, si no, lo, lo subo yo. Mira, es que mmm, hay una versión en, en, en inglés y otra en español que subimos de manera manual. Entonces, la, la publicada de la revista la acabo de pasar y también voy a subir la, la versión española. <risa> porque seguramente no. sea mejor para leerla, no sé, a mí yo siempre la prefiero. Ahí está, subo la ahí está la última de la versión en español. Y explicamos eso, que a través de la teoría emergente, pues se, se, se trajeron los principales acontecimientos de la vida de Marta, las principales temáticas, y se validó con su, propia, con su, propia, su propio criterio, su propio sí, criterio, sí. porque se siguió. Muchas gracias a todos vosotros por escucharnos. Muchas sí. gracias, Eso es verdad que estoy diciendo muchos comentarios, muchas gracias. Eh, nos alegra que os haya gustado porque la verdad es que nosotras, a nosotras nos encanta esta forma de investigar. Sí. Eh. Y espero seguir investigando con esta forma y que, por favor, otra vez vuelva a la presencialidad, que es lo bonito de hacer el trabajo de campo, pero mientras, pues, esto puede ser una, una alternativa, una alternativa metodológica para seguir con esto que nos gusta tanto, que es la historia de vida. Eh, además, también es cierto que, que es verdad que, que yo, por lo menos, no hablo de mí, que te pones nerviosa, que es las primeras veces, ¿no? Tenemos poca experiencia y Pero claro, como contamos las cosas porque lo hemos hecho nosotras no y nos gusta y es nuestra nuestra tesis doctoral, pues lo puedes contar con ese entusiasmo ¿no? que, que, sí. que estamos haciendo los cursos y que nos gusta de verdad y que nos preguntan, podemos contestar. Entonces, eso le añade un plus, ¿no? De que estamos hablando de algo que estamos trabajando día a día ¿no? y que nos está costando sudor y lágrimas y risa también. Y desde aquí también, pues mira, incluso podemos lanzar yo me atrevo incluso a lanzar la propuesta de, de realizar todo en el curso una digital storytelling, contando nuestras experiencias como doctorandos ¿no? o profesores de los y hacer una digital storytelling conjunta, que sería súper interesante, unido a lo que estamos no Nos vais conectando. <risas> claro. Muy bien, chicas. Oye, yo estoy muy, muy agradecido porque tanto como el curso que diste el anterior día, como el curso que nos dio ayer, María de, de investigación feminista, como este de Storytelling, pues está bien que, que nos vayamos abriendo otras perspectivas metodológicas, porque lo más triste es que le puede pasar a un investigador, una investigadora que se queda anclado ahí eh, eh, en su proceso metodológico. Y la verdad es que estos curso viene muy bien para esa apertura mental que tenemos, que tenemos que, que, que tener. Es interesante lo que lo que habéis contado y yo creo que, que, que lo fundamental de todo esto y es algo que nos vamos a tener que acostumbrar, lamentablemente, por lo menos en estos primeros meses, acá es que vamos a tener que intensificar la vida digital. No vamos a tener acceso a tantas personas, no vamos a tener acceso a tantos centros, no vamos a poder viajar tanto, y tenemos que buscar buscando alternativas de investigación basada en el mundo digital, lamentablemente, y esta alternativa es bastante, bastante buena. Yo estaba echando un vistazo mientras he y la verdad es que hay muchísimas publicaciones en revistas de de altísimo impacto, eh, artículo con una buena tasa de, de citación, o sea que, que sí. evidentemente yo conocía la, conocía la metodología porque mi compañero de Almería ya, la, ya había escuchado algunas conferencias, pero que como campo de investigación está, está bastante bien y para hacerla desde casa, que es, lo, que, es lo, que, es lo, que es lo importante. Yo creo que en el futuro habrá que combinar un poco la investigación presencial con la investigación digital. Es interesante un poco conozcáis todo toda este tipo de de herramientas y bueno ya está ahí queda la oferta esa que había hecho vale que yo creo que es interesante que nos podamos ir a, a hacer ese storytelling colectivo de, de grupo así que ya no vais con tanto si ha si estadois claro. puesto a hacerlo muy y bien. ya está muchísimas gracias y, y, y la verdad que ha sido un curso también muy, muy fresco y se nota que estáis trabajando en en el tema yo lo comentaba el otro día casi que prefiero muchas veces los cursos de, de de, la, de los que estáis trabajando en el Ajo, de los que estáis metidos muy dentro de un tema, porque eso es lo que más experiencia tenéis, tanto con los software como con cualquier eh, tema estadístico, cualquier metodología. Al final, cuando está haciendo la tesis doctoral, también tan dentro, que al final es eh, de las de la máximas partes que okay, el tema está muy interesante, eh, que, que podamos contar con esa experiencia. Ya está, o, os invito a que si tenéis más propuestas de curso, ...tenéis que abrir todas las puertas y seguir publicando, ¿vale? Muchísimas vale, gracias. gracias. Muchísimas gracias. Y ahora hacemos un cambio de aula porque creo que tenemos otro curso a las 12. Muy bien. Vale. Gracias, a todos. Hasta luego. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.